Llega abril y muchos canabicultores han sido precavidos y ya han germinado su selección de variedades para esta temporada. Por ello hoy queremos daros algunos consejos para el crecimiento de las plantas, para que conozcáis un poco más algunos de los secretos de esta fase del cultivo. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta nos la envía Cocodrilo Cash desde Guadalajara. Cocodrilo nos pregunta, ¿puedes darme algún consejo para el crecimiento? Hola Cocodrilo, claro que podemos darte consejos para la fase de crecimiento de tus plantas, de hecho aquí van cuatro que podrán ayudarte mucho en esta etapa tan importante. El primer consejo, cuanta más luz, mayor crecimiento. Debes asegurarte que tanto si está en interior como en exterior, al menos tengan unas 18 horas de luz directa. De esta manera te aseguras de que saque a relucir todo su potencial y las plantas puedan producir esos grandes y prietos cogollos que a todo cultivador le gusta ver. El segundo consejo que te podemos dar es que uses la maceta correcta en función al tamaño que quieras que tengan tus plantas, a mayor capacidad de sustrato, mayor tamaño del sistema radicular de tus cepas y por tanto mayor tamaño general de la planta. Eso sí, no creas que por comenzar esta fase con una maceta de mayor tamaño tendrá un crecimiento más explosivo. De hecho, este exceso de espacio puede repercutir en la absorción del agua de la planta, acumulando demasiada humedad en el sustrato y haciendo que incluso se pudran las raíces. El tercer consejo, preocúpate por conocer la variedad con la que estás trabajando. De esta forma sabrás cuál es el tamaño real que puede alcanzar y podrás detectar carencias o deficiencias en función de su morfología y estructura. Además, el hecho de conocer la genética hará que puedas ayudarla o totalizarla en las partes débiles de su estructura, para que pueda dar flores grandes y de calidad. El cuarto consejo, una correcta alimentación rica en nitrógeno te garantizará que la planta tiene el suficiente nutriente como para afrontar el crecimiento y desarrollo de la mejor forma. Ahora tampoco te pases, ya que una sobrefertilización hará que merme tanto su capacidad de crecimiento así como su altura límite debido al estrés y a los días que tardará en recuperarse. Si sigues estos consejos seguro que contribuyes a que tus plantas saquen lo mejor de su fase de crecimiento.